Iluminó todo mi ser Tu risa como un manantial Llenó mi vida de inquietud Fueron tus ojos O tu boca Fueron tus manos tu voz fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar tu llegada, mas no sé, no sé decirte cómo fue, no sé explicarme qué pasó. Pero de ti me enamoré ojo tu boca fueron tus manos tu voz fue a lo mejor no. la impaciencia de tanto esperar tu llegada más no. no sé no sé decirte No explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. No sé decirte qué pasó, pero de ti